Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 11 de septiembre del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido de hoy con noticias locales, nacionales e internacionales, interesantes entrevistas y comentarios. Hoy tendremos al doctor Ureña, al doctor Francisco Ureña, el director del hospital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 la provincia de los metales preciosos gracias al canal 17 que nos une con la provincia de los presidentes, Espaillat moca a través de el canal 17 en televiaducto también al canal 46 que nos abraza con Santiago y toda la línea y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan en diferido a las 11 de la mañana y para todo el mundo Telenor.com.do Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su trabajo en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis y Raquel estaremos llevándole todas las incidencias en el día de hoy. De inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo. La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, nos dice que para el día de hoy estará regido por la presencia de una vaguada en las porciones suroeste, noroeste, cordillera central y zona fronteriza. Esta vaguada puede producir aguaceros, tronadas y relámpagos en diferentes puntos de nuestra geografía nacional. También se avisa que hay oleaje fuerte en toda la costa norte de República Dominicana, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo. Fuerte oleajes, porque el paso del huracán Florense, que está cruzando el Atlántico rumbo a la costa este de Estados Unidos, este huracán que está ubicado a 660 kilómetros de la Bermuda, categoría 4, con viento sostenido de 220 kilómetros por hora, está provocando este oleaje fuerte en toda la costa norte, florense, Por lo que se le avisa a las pequeñas, frágiles embarcaciones, mantenerse en la costa, mantenerse en puerto, no arriesgarse a salir al mar. Toda la costa norte, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo. Por otra parte, la Oficina Nacional de Metrología tiene una vigilancia estricta a Isaad. Este es el segundo huracán que se encuentra en el Atlántico. Hay tres: Florence, Isaad y Elena, o Helen. Isaad está a 988 kilómetros de Cabo Verde. Eh, perdón, Isaad está a 1.520 kilómetros de sotavento, las islas de las Antillas Menores. Es categoría 1, sus vientos sostenidos están en 120 kilómetros por hora y también eh, se traslada a 25 kilómetros por hora. Ha aumentado un poco. Eh, ese que estamos viendo en pantalla es florense, va rumbo a la costa este de Estados Unidos, se encuentra a 660 kilómetros al oeste de la Bermuda. Tiene viento sostenido de 220 kilómetros por hora, ya es categoría 4. Por eso, toda la costa norte va a tener oleajes anormales, llámese, de 6 a 12 pies. Todas las pequeñas embarcaciones frágiles se recomiendan mantenerse en puerto. Luego, viene eh, Isaac, que estábamos hablando, que puede ya los vientos y la zona de lluvia Cubrirnos a nosotros, aunque es de categoría 1, sus vientos están en 120 kilómetros por hora, ya a partir del viernes y el sábado puede afectar por la parte sur. Es decir, un huracán florense por la parte norte, bien alto arriba, no ofrece peligro inmediato para nosotros, nos lo va a ofrecer, va rumbo a la parte este de Estados Unidos, y SAT que va a entrar en el Caribe, eso es lo que se tiene pronosticado pero Helen o Elena viene a 988 kilómetros de Cabo Verde, eh, es ya categoría 2, está eh, sus vientos sostenidos en 175 kilómetros por hora y viene detrás de Isaac, hay que darle seguimiento a estos dos fenómenos, a Isaad y a Helen, que pueden afectar a República Dominicana. Se recomienda tomar todas las precauciones, escuchar los boletines oficiales y mantenerse en alerta con relación al huracán Isaac que categoría 1. Se piensa de acuerdo a los pronósticos que llegue eh, viernes y sábado, ¿verdad?, a FETE República Dominicana como tormenta tropical. Estas son las condiciones del tiempo que nos estarán rigiendo por el día de hoy. Bien, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez que ya está aquí con nosotros Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia emocional Así dar, tener mejores decisiones en todo lo que hagamos Mi nombre es Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares Francis, el Atlántico bien activo, está activo. Isaac eh, eh, florense que está cruzando bien arriba, que va rumbo a la parte eh, este de Estados Unidos, pero es tan fuerte, eh, 220 kilómetros por hora los vientos, es tan fuerte que sus olas van a llegar, inciden en toda la costa norte, de cabo francés a cabo engaño, y esto provoca que la, eh, los avisos de pequeñas embarcaciones, frágiles embarcaciones, se mantengan en puerto, porque va a haber olas de 6 a 12 pies. Bueno, estamos hablando. Hola, hemos fuerte. pedido a Dios de que nos libre de estos fenómenos que por años, eh, por decenios de, de, de, de la trayectoria, siempre afecta cada año y nosotros estamos en el mismo trayecto de la zona ciclónica. Eh, esperamos que su comportamiento de, se desvíe y que, se, y que para nosotros simplemente signifique agua, porque es. ya están ahí. Ya Florence, Florence se dejado, solamente sí. va a hacer olas, olas en la costa norte Y Sat se entiende que por la trayectoria que trae Un poco retilitnia sí. eh, Caiga en el Caribe ya como tormenta tropical En la parte sur sí. de nuestra costa caribeña Y que solo provoque lluvia Lluvias. Y Elena o Helen está dándole seguimiento Que viene detrás Hoy sí. tenemos Francis sí. Los cambios que se han hecho en el Ministerio Público. Cambios que están amparados en la ley orgánica del Ministerio Público, en la número 133-11. Y estos diferentes cambios han eh, provocado ciertas reacciones, porque si ustedes mal no recuerdan, la periodista Edith eh, publicó una lista de los posibles eh, miembros eh, que iban a ser eh, cambiados y también los nombres de los fiscales, de los posibles fiscales que iban a ser eh, puestos en estos cargos. Y esto le provocó eh, la salida de, del Canal 37. Ahora, con la publicación que hace el Ministerio, bueno, por la mayoría de estos nombres están en la lista de, de Eddie Febles. Y a Guerrero, por ejemplo, un connotado abogado sí. dominicano, dice que lamentablemente esto será así. Danilo puso sus fiscales que quiso y así va a poner los jueces en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia. Y dice también Subero Isa que fue... Miembro, eh, que fue el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo él, lamentablemente mientras el Poder Ejecutivo tenga influencia en las escogencias de los jueces y de fiscales aquí no puede haber una justicia imparcial sí. dejó entredicho que también el presidente Danilo Medina iba a influenciar en la escogencia de estos jueces. Hoy vamos a analizar eso, Francis, sí. quería, abogado. El Consejo del Ministerio Público, de acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 47 de la ley orgánica del Ministerio Público y la 133.11 sobre traslado de personas de forma provisional o, de, o definitiva, ha arrojado ya en el día de ayer, los nombres y las ubicaciones que corresponde a cada nombre, incluido el de Salcedo, incluido Santiago, incluido el Distrito Nacional. Quiero hacer un ¿Tú parte. quieres, puede, puedo decirte sí, los nombres? Dilo. Antes de que tú continúes. Eh, la fiscal del Distrito Nacional será dirigida por Rosalba Ramos, la fiscalía en sustitución de, de Jenny. De la provincia de Santiago por José Francisco Núñez. Ese de aquí. José Francisco Núñez. La de Santo Domingo por Milciades Guzmán. La de Pedernales por Nafis Rivas. La de La Vega por Aura Luz García. La de María Trinidad Sánchez por Juan Mateo Ciprián. La de San Francisco de Macorís por Smiley Rodríguez esa es Smiley Rodríguez, esa será la nueva fiscal, eh, el falpo de una vez le va a pedir a ella la justicia por Vladi, ¿verdad? La de Mao por Nelson Rodríguez, la de San Cristóbal por Fadulia Rosa, la de Dajabón por Jason Alcántara, la de la provincia de España por Roselvin Rivas, la de Independencia por Sonny Rosario, la de Montecristi por Grimaldi Oviedo, la de Peravia por Ángel Darío Tejeda, la de Salcedo por Eduard Núñez, la de San Juan de la Maguana por Adolfo Félix, las Matas de Farfán por Magie Viloria, el Ceibo por Jorge Herrera, Acto Mayor por Marlene Guante, Santiago Rodríguez por Sumaya Rodríguez, la de Samaná por Erika Pujols. Estos son los nombres que han arrojado la San Francisco de Macorís sumamente joven, ¿eh? Sí. Es Marly Rodríguez. Ahí está ella. Ahí la vemos, una abogada de carrera. Bueno, Miren, ahí están los nombres. Precisamente, vemos un tanto eh, distinto esta ocasión, pero no deja de tener en su esencia aquello que dicta. Feble había advertido de que habían creado todo un, un, un maquillaje al concurso Cam y que cambiaron también las normas y que de una semana a otra cambiaron las normas y propiciaron una cantidad... Y ascendieron otro para que pudieran accesar. Y para que pudieran estar dentro del Consejo. Dentro del Consejo. Es decir, que fue una maniobra táctica muy bien pensada, pero a la vez muy bien infectada, diríamos, porque sí. infecta directamente el modo y la aplicación del reglamento del Ministerio Público. En esto, que políticamente nosotros debemos de verdaderamente de observar y que genera preocupación para quienes entendemos debió de tener mejor aplicación en ese momento. Y que personas que participaron con capacidad, con arrojo, con interés, y que merecían ser tomados en cuenta, no fueron tomados en cuenta. Surgen nombres que a la luz podríamos estar en condiciones de, de, de ver viable porque no eran personas propiamente ligadas a la política, más bien ligadas al Ministerio Público. Así es. Pero, ojo, fueron indicados con interés, ya planificados desde antes de someterse a los concursos, sí. en su gran mayoría. Sí, en su gran mayoría. Diríamos que no todos. En su gran mayoría, sí mismo. Caso San Francisco, sustituye ya a Reyes Victorios con dos períodos prácticamente, y quien de él, en el ejercicio de la administración del Ministerio Público, aquí en San Francisco, podríamos hablar bastante, ya que hemos visto que es un hombre de objetivo y de cumplimientos y que alejó de las oficinas la politiquería y sobre todo se puede advertir la baja incidencia en escándalo, como en muchas fiscalías. Vamos a escuchar un contacto. Buenos días. Buenos días, Francia. Buenos días. Buenos sí. días. El profesor y abogado Pacheco. Pacheco, venga con su sí, aporte, eso, eso como que siempre. se debería venir, Francis. Es una estrategia que tiene el gobierno de destruir todo lo poco bueno que hay en el sistema de justicia en el país. Ya antes de los exámenes, habían la mayoría de esos que salieron, iban seguros. Sí. Fue denunciado por la asociación de, de fiscales. Lo mismo sucedió en educación aquí hubo un maestro que participó y sacó 98, pero no fue designado porque no era del clan de Navarro, eso mismo ahora bien, yo le preguntaría a la ciudadanía en la capital tiene la que sustituyó a Berenice la capacidad el orgullo que tiene como magistrada y el apoyo de la ciudadanía no el no, problema no. es que tú sabes que hay casos muy notable la justicia que habían algunos fiscales que no le torcieron el brazo. Sí. Y aquí en San Francisco, la, lastimosamente, el caso de Emily peligra, porque no creo que la que fue designada tenga el background para enfrentar esa situación que se está presentando. Oye, este bien, no es casual que en un momento donde hay muchos casos en el país, sea que se haga el llamado concurso entre comillas que tiene muy poca credibilidad porque es que la corrupción lo ha premiado todo lo ha corrompido todo y la ciudadanía no tiene confianza en, en los en las instituciones de carácter público que lo hace concurso porque es que todo ha mañado esa es la situación mm. la gente está decepcionado Sí. Con el sistema de justicia realmente, Por esta situación que hay Muy que, es que también va a convocar el Consejo Nacional de Magistratura Bueno, un golpe sí. de Estado Un golpe de sí. constitucional a la Constitución no, no te das cuenta Por ejemplo, ahora en Perú hay una gran crisis sí. Porque allá es la población Que está en contra del sistema judicial Que está protegiendo a los corruptos Junto con Keiko y el Congreso Pero allá tienen la facultad El pueblo de elegir a sus magistrados pues eso, eso es lo que nosotros necesitamos aquí Dice, Estamos por una fórmula, oíste entonces, Pacheco, sí. en una fórmula sí. estratégica dejaron de deslizar como si fueran ellos los que están reuniéndose previo al consejo, proponiendo esas reglas, como para verse eh, sí. un tanto humanizado. Uh -huh, uh -huh. Bueno, este es el punto, entonces, vale. eso todo. Sí, Pacheco. Bueno. para quitar esa politiquería igual para establecer la revocabilidad del mandato. ¿Y ¿sabe qué? Uh -huh. ¿Eh? La reforma a través de una constituyente. ¿Por qué que le tienen miedo? Le no, tienen miedo. Sí, que no es mentira. porque son unos partantes Francis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pacheco. Aporte siempre. Voy a leer, Francis, sí. los procuradores generales de la Corte de Apelación oh, que muy. fueron elegidos también. Sí, porque eh, tenemos <risa> entendido que nuestro amigo amado José Rosa. A raíz de la situación que se dio con el caso Quirinito, que suspendió a, a Restituyo y a, a Leida, debió de salir de la O, dentro de su función en la escuela del Ministerio Público, asumir la Procuraduría eh, de Duarte. De Duarte. Entonces, ¿qué nos trae? Bueno, para Puerto Plata fue eh, designado Santo Isidro Fabián, en el Distrito Nacional, José del Carmen, Sepúlveda. San Juan de la Maguana, Siriaco de la Rosa. La Vega, Jessica Ramírez. Santo Domingo, Francisco Berroa. Barahona, Wendy González. San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación. Y en San Cristóbal, Jonathan Baró. Para dirigir la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fue elegido Luis González. En la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos en Alta Tecnología, Iván Félix. En la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, que no peca nada, repite Laura Guerrero Pelletier. Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de migrante y Trata de Personas, Bienvenido Ventura. Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, Rafael Brito Peña Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Francisco Contreras y en la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas Maura Martínez Queda en la plaza pendiente de la Procuraduría de Corte de Apelación de Santiago San Francisco de Macorís Montecristi la Procuraduría General informó que quedarán pendientes al igual que la Fiscalía de Santo Domingo Este indicó que los postulantes a esos puestos no alcanzaron los requisitos mínimos. Mira, definitivamente nosotros tenemos que advertir que de seguir este derrotero, el Estado Dominicano, creándonos toda una infraestructura jurídica de posverdad donde desmesuradamente no hay al parecer control, freno, procedimientos que los mismos políticos tradicionales habían respetado Sí. reglas de juego que los políticos no se atrevían a dar una muestra de, de, de dar una muestra de atreverse a tocar ciertas cosas del país de la infraestructura jurídica en este periodo se están atreviendo y lo están haciendo es, que es un salvoconducto, Francia pero, por Dios Sería entonces, Fulvio, autocondenarse o, como diríamos, se están incriminando, si siguen el proceso, de establecer mecanismo de protección jurídica para que no se nos persiga. Usted tiene hecha, tiene sospecha. Así vemos que hoy, desde el Estado, se ejerce, el poder y se transforma todo como ponerle la mano, como una hada madrina o como un genio. Aquí yo tengo que tener lo mío. Aquí yo tengo que tener lo mío y lo toca. Mi Congreso, Aquí mi diputado, tengo que tener mis senadores, mi... mis jueces, mis fiscales, mi Tribunal Constitucional mi Tribunal Electoral, mi Suprema Corte de Justicia, mi, mi, mi, mi, mi. Entonces, ver que organismos que deben pertenecer al orden judicial, como es el Ministerio Público, no demos el paso y quitémosle el poder que tiene el Presidente de la República, no Danilo Medina. Cualquier Presidente, ahora Danilo Medina ha hecho un ejercicio absolutista y de poder frente, el que recuerda Balaguer, tenía su gente y procurador, pero actuaban. No conforme a lo que se espera hoy, que se suponía que íbamos a ir al trayecto de un nuevo orden en la República Dominicana, con buena constitución, con un político respetuoso de las instituciones no con políticos que crean que pueden manipular las instituciones. El Ministerio Público, en sus facultades esenciales, no debiera de ser el persecutor de quien lo nombre. Francis, uno de el los Consejo focos. este quiso aparentar independencia, pero nos confirma todo lo que dijo Edith Feble. Por lo que le costó salir de un medio ¿Y Francis. cuál es la ganancia? Más bien, ¿cómo se visualiza el abuso y uso del poder? Uno de los pocos mecanismos de control de los políticos avariciosos que nosotros tenemos Es el sistema judicial de los Óyeme, pocos. lo tienen cuando debiera ser un poder totalmente respetado y, y le instante. han quitado la eficiencia total, y ellos se han dejado porque Mariano Germán lamentablemente no, es parte del, del sistema se ha dejado a maniatar no así, es parte del sistema Milton Reguevara desde la del Tribunal Constitucional y pretenden ahora van así eh, miren, con alevosía con intenciones muy drásticas, es una plancha y y personal para transformar incluyendo aquellas decisiones del Tribunal Constitucional que le molestan a Montalvo, quien es el que lleva la agenda de fusión en la República Dominicana yo hablaré de eso en su momento Bueno, así iniciamos en De Mañana con estos cambios de los fiscales, con la lista de Edifeble, la realidad que estamos viviendo, el distorsionamiento de la justicia, esto es De Mañana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 libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar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 Bueno, Julio, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Mira, eh, te comentaba, con el caso local de Smarling, es una, Rodríguez es una joven de, ya de un ejercicio local importante. Esperamos más que todo desearle éxito en sus nuevas funciones y que tome en cuenta que sus acciones sean acordes a la mención de haber pasado el cerco de un examen o de una evaluación por encima de los demás, desearle entonces que su cumplimiento sea pegado a lo que en origen y esencia debe revestir a un fiscal por encima de la clase política que hoy se nos a balanza y se nos impone en cada una de, las, de los estamentos del Estado sin mostrar rubor ante todo esto y sí cumpliendo a su ciudad y al buen ejercicio Eso esperamos eh, por la población franco -macorizana. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hermanos del alma, Francis Fulvio. ¿Cómo está, hermano? ¿Y días? Días. Yo desesperado esperando tu noticia. Ahí voy, ahí yo, voy. Francis, ¿todo el, bien? Todo, a Dios las gracias. Ausente. Pues. Bueno, yo ausente en la escuela Ay, y Francis, presente sí, Francis. en la universidad. Francis, y, ¿tú estarás ausente hasta el jueves? Y cuidado. Ay, Dios mío, Francis, caramba, qué cosa. Y, ¿Y entonces... ¿Qué esperamos, tan que, grande, Dios mío. esperamos que las autoridades, más que verse atacado por este reclamo, que tengan la interés de escuchar y de socializar una posible solución en favor de la población estudiantil y del pueblo dominicano. Más de 70 mil estudiantes de las dos provincias que están involucradas en este paro están sin recibir el pan de la enseñanza. Así Más es. de 70 mil wow. estudiantes. Es un, gran, un paro. Claro, son muchos, son muchos, muchos. Felicitar, Afecta. ¿verdad? Afecta. Así mismo es, así mismo es. Miren, vámonos inmediatamente con las imágenes en las noticias internacionales. Y es que huelga en el sector público por la reforma fiscal en Costa Rica. sí que los costarricenses se han lanzado a las calles, ahí están, ¿no? Más impuestos en una masiva manifestación, educación, resiste, entre otras, fueron algunas de las pancartas ya presentadas por los costarricenses, que es muy difícil verlo a ellos protestar, ¿eh? es muy difícil uno toparse y observar en los medios internacionales una manifestación de esta naturaleza en Costa Rica, señores, y cuando los costarricenses protestan es porque las cosas por allá no están bien y al parecer ha sido así por allá, ¿eh? así que ahí está, no al plan fiscal, no impuesto, entre otras cosas, así fue esa masiva manifestación significada por parte de los costarricenses en el día de ayer. Y en el ámbito nacional, miren señores, los motoristas protestan por el alza de los precios de los combustibles en Santo Domingo, Miren esto, ¿eh? Cómo los motoconchistas se lanzaron a las calles la tarde de ayer por el alto costo de la gasolina. Días atrás nosotros hablábamos y presentábamos en el ámbito local el descontento, cómo se sentían los motoconchistas por el incremento en la gasolina y que decían ellos que lo que se ganaban en el día, la mitad tenían que dejarlo. Prácticamente en el combustible Porque no le estaba alcanzando Dicen ellos que no va a la par El, el, el precio que ellos cobran Por transportar a una persona 50 pesos y más a veces Cuando tienen que echar el doble de combustible Y ahí está Así se expresaron Los motoconchistas En la capital dominicana Señores Ahí están las imágenes Protestando por el alza de los precios de los combustibles miren ya entrando en el ámbito local regional la noticia del momento verdad el cambio de la, de los, la fiscalía titular fiscal aquí en San Francisco de Macorís así que hay que destacar señores y felicitar eh, y desearle desde ya un eh, buena suerte a esta joven fiscal oriunda eh, de San Francisco de Macorís y la cual tiene los méritos suficientes para realizar unas grandes funciones. Así que desde aquí nosotros le deseamos mucha suerte a la titular eh, Smarling, fiscal titular de Duarte, quien, repito, ha conseguido eh, obtener entonces ya la dirección de la fiscalía en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Felicidades para ella y reconocer también y valorar el trabajo que durante todo este tiempo estuvo realizando impecablemente hasta el momento, es ¿eh? impecable el fiscal eh, hasta el momento quien fue Regis Victorio Reyes. Felicidades para ella y augurarle desde aquí todo el éxito posible. Qué bueno, pero que sea en beneficio de la sociedad y de nuestra justicia. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela rechaza el paro de docencia que inició desde el día de hoy ...y que se extenderá hasta el próximo jueves. Escuchemos. Con el objetivo de exponer nuestra preocupación y, nuestra, y nuestro parecer ante la pérdida de docencia... ...que se viene realizando en nuestra regional desde la pasada semana... ...y que sigue persistiendo el llamado a paro de docencia para los días martes miércoles y jueves de la presente semana que inicia porque consideramos que el gremio de los maestros con esta paralización viola diferentes instrumentos legales, comenzando por el artículo 63 de la constitución de la república que garantiza el derecho que tienen nuestros jóvenes niños a una educación de calidad Ahí está el atmaen, su posición en el día de ayer ¿Pero qué opina la ciudadanía sobre este paro por tres días, convocado por la ADP? ¿Están de acuerdo, sí o no? Escuchemos entonces el parecer de una partecita de la ciudadanía. Adelante. Yo no estoy de acuerdo porque ellos no están dando ninguna clase a los niños. Ellos no están dando ninguna clase. y ¿Qué tanto paro es que esta gente hace? No estoy de acuerdo. Que está bien. está bien. ¿cuál? Sí. Ah, porque hay muchas diferencias de, de, los, de, los, de los profesores. Sí, los estudiantes. La comida se están, se están dando que no sirve, supuestamente. No sirve la comida. Entonces, como hay que, hay que, a ver, que, los, a que busquen una mejoría. La, mejoría. la cosa no, no camina bien cuando hay esos paros así, es un atraso en el país. Considero que esa gente tiene que ponerle una solución a eso, porque desde, desde un principio ellos lo que no tenían que haber empezado la clase hasta que el gobierno tomara una medida de buscarle un medio a eso, porque eso de estar dando clase ahora, ahorita, ya mañana y pasado, y eso no sirve así. Los muchachos se desubican y no tienen la capacidad para entender lo que el maestro le dice, cuando ellos piden una semana y dos de clase, entonces no se puede así. No. ¿Por qué no? Porque los niños necesitan ir a la escuela, los niños necesitan educación. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque los muchachos piden demasiadas clases y necesitan, ¿sabes?, que estén estudiando, porque algunas madres trabajan y entonces tienen que estar en la casa con sus hijos. Yo no estoy de acuerdo por eso. No, no estoy, no estoy de acuerdo a eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dime? Ellos dando brinco, los profesores, brinco aquí, brinco allí, los muchachos digan en la casa. No, tienen que estar estudiando. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque que los niños van a perder clases y no van a aprender nada. Después quiere que pasen de curso y cómo van a pasar si no dan clases. Dan un dos días clases y tres días no. Ve, Hoy al mañana no, mañana no y pasado no. Claro que sí que estoy de acuerdo. ¿Te dejo por las malas administraciones que hay en este gobierno? En ningún momento. ¿Por qué? Porque solamente le, le hace daño a los niños, a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los niños están pidiendo demasiada clase. Claro que sí. ¿Por qué? Oh, porque... se tiene que cumplir con su llamado? Si es, si es posible, hay, hay, que, hay que paralizarlo, porque hay muchas cosas que hay que arreglar en, la, en el ADP. No, no, no. No estoy de acuerdo con eso. Porque el paro lo que hace es que los niños se atrasen en la escuela. Y no estoy de acuerdo en eso. Bueno, eso está... yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque los hijos de uno son que sufren la consecuencia. Entonces, yo entiendo que ellos deberían trabajar porque si el gobierno le está pagando, pues, eh, eh, que trabajen. Para que los hijos de uno no son los que sufren. No, no estoy de acuerdo con ese paro. Porque se ha perdido muchos días. La semana que pasó se perdieron tres días también, o dos, me parece. Y entonces tres más, dime. ¿Cuándo van los niños a delincuentear para la calle? No estoy de acuerdo nada. No, no estoy de acuerdo, porque a veces hay muchos mucho crímenes. No estoy de acuerdo con la con el paro de la docencia, ¿por qué? Porque hay muchas gentes de bajos recursos que necesitan el servicio. Claro, obligado, adiós. dios, Adiós, porque necesita, porque eso es un deber para todos, ¿no es verdad? Gracias por todo. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le daña el futuro a uno de estudiar Y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿no? eso no se puede. ¿Por qué? No, los niños tienen demasiada clase. Sí. No, yo no estoy de acuerdo, porque esa gente lo que le gusta es hacer paro y vaina. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí están posiciones encontradas, en su mayoría, rechazando este paro por tres días de docencia convocado por la ADP sesionales Duarte y Hermanas Mirabal. miren señores, roban pantalones en una tienda aquí en San Francisco de Macorís, imágenes captadas por cámara de vigilancia, en el momento en que este hombre, mírenlo ahí, utilizando una camiseta de color blanco, pantalones cortos, tenis, la policía busca identificarlo, penetra a una tienda ubicada en la calle Salcedo, esquina Bono de aquí de San Francisco de Macorís, y ahí está, en el momento en que se lleva en la caja, pantalones, más de tres pantalones. Así que la policía busca este hombre para presarlo ¿verdad?, y someterlo a la acción de la justicia por robar pantalones. ¿Recuerdan ustedes la empresaria comerciante en que había sido raptada? Bueno, pues, fue rescatada. Según los reportes, ahí vemos las imágenes, así que, ...rescatada la empresaria Yacaira Pérez Ortega... Por la, ...en la autopista Duarte, la misma luego de ser rescatada... ...fue llevada al hospital municipal de la Villa La Mata de Cotuí... ...por síntomas de deshidratación... ...luego fue trasladada al palacio de la policía de Santo Domingo... ...para fines de investigación... ...ahí vemos imágenes recordando, ¿verdad?, cuando fue raptada... momento en que la montaron en el vehículo tres hombres uno de ellos utilizando chaleco antibala y ahí vemos el momento cuando se produce dentro ya de su establecimiento. Así que ahí está la comerciante Yacaira, ¿eh? Yacaira Pérez Ortega, rescatada en el día de ayer. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Adelante. Trata de el cobro de una deuda por eh, asunto de droga en Estados Unidos, específicamente en el estado de Filadelfia, de un hermano de esta, quien había sido secuestrado también en fecha 14 de mayo del 2017. Bueno, ahí está. Entonces escucharon el vocero de la policía, se la llevaron a ella, ¿verdad? Porque un hermano de ella debía un dinero. La llevaron como carnada, o nos paga o ya tú sabes. Parecer puesta la situación por allá en Cotuí. INAPA afirma, avería de equipos provoca escasez de agua en San Francisco de Macorís. Escuchemos a César Martínez, encargado de INAPA. Adelante. El problema existente está en que tenemos dos equipos fuera de servicio.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 eh, ...ha hecho lo imposible para ver cómo lo resuelve... ...pero pues, no ha podido dar con el caso... ...entonces hoy nos llega un técnico de Santo Domingo... ...el único en el país eh, especializado en ese tipo de paneles... ...que posiblemente nos resuelva... ...porque tenemos una deficiencia de 120 litros por segundo... ...que no nos no está llegando a la planta... ...y eso ha traído como consecuencia... ...que hemos tenido que so, so sectorizar los eh, la, la, la parte de, de, de San Francisco... ...o sea, tenemos que demandarle dos días a un sector... ...y dos días a otro... Señores, ahí está la explicación por parte de César Martínez, parte de INAPA, ¿verdad?, y la situación con el agua potable. Joven denuncia fue golpeado por la policía mientras estuvo detenido. Vicente de Jesús García denuncia no escucha de un oído luego de ser golpeado por un miembro de la Policía Nacional mientras estuvo detenido la semana pasada, acusado de porte ilegal de arma de fuego. Escuchemos a este hombre, adelante. Yo me llamo Vicente de Jesús García y yo le pido a, a la autoridad que cuando agarran una gente presa como nosotros, que, que no lo maltraten, porque a mí me dieron ahí y últimamente yo no escucho de mis oídos porque me dieron duro. Wow, caramba. Y entonces, y entonces, el jefe de la policía ayer hablaba de respeto a los policías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 Así que ahí está, qué bueno. Señores, bendiciones, no hay tiempo para más. Feliz resto del día. Lamentar, Francis, que estamos ausentes Así es. en las escuelas y que nuestro proceso de la enseñanza está afectado. Qué pena. Pero algún día esto tendrá que cambiar, Francis. Yo tengo la esperanza, yo no sé si tú... Igualmente o los demás yo. También la tengan. Igualmente Adiós. yo. Adiós. A Adiós. Un... a Raquel. Así será. Gracias, Vladimir. Bueno, tenemos ya con nosotros a Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Hola, Fulvio, ¿qué Te tal? Te veo con un corbatín bien? Hola, hola, muy hola, bien Francis, detallado. Muchas gracias. He hecho a mano. Allá <risa> por sí misma. He hecho y a mano. Y mírale el color, Francia. He hecho a mano. El, el, el azul de, de, de fuerza la Fuerza Nacional, nacional. Progresista. Unos días, Mable, televisión. Llegará el momento que la población entenderá dónde están las verdades y, y sobre todo las buenas voluntades de ya. hacer por el país. Bueno, muy hoy bien. es día de Nuestra Señora de Coromoto, Así es que hoy, 11 de septiembre, eh, día de, sa, de la, Nuestra Señora Coromoto, según la Iglesia Católica, de entrada a dar, dar, sí, de entrada, dar sí, sí. unas condolencias de parte de nuestro amigo comunicador Wilson Gómez. Ha fallecido la señora Esperanza Pichardo, sus restos están siendo velados en la funeraria Las Mercedes. A las 2 de la tarde será en los actos en la Catedral Santa Ana, la Ezequia Fúnebres, en el cementerio Fuente de Luz, salida a Santo Domingo. Debo en aclarar. Paz descanse el alma de Esperanza Pichardo. Ese nombre sonoro para muchos estudiantes. No es Esperanza la profesora ni la esposa del fenecido Norberto Flores. Porque ya a mí mismo me, me sorprendió. Uh -huh. Al parecer llevan el mismo nombre. Sí. No es eh, Doña Esperanza Pichardo, maestra de la Universidad Católica Nordestana y profesora de mucha data. Así es. No es. No es ella. Aclaramos. Bueno, vamos a muchas noticias. Las noticias. Eh, reforma fiscal en Costa Rica, Francis. Ahí eh, es raro que los ticos estén Reacciones, en huelga y reaccionen, pero ahí están reaccionando. Tú sabe que hasta porque, hace poco ellos tienen policía eh, sí. eh, armado con... Uh -huh. Y en las no, tienen ejército. no tienen ejército. Eh, y están por la reforma fiscal porque es que eso eh, le afecta a todos, a toda la población en general. Eh, cuando viene una reforma fiscal, eh, la canasta básica aumenta de precio y todos los servicios aumentan de precio. Eh, a nosotros nos la ponen poco a poco, Francis Todas las semanas aumentan algo el combustible Y nosotros bien, como si fuéramos cómplices todos eh, Le aumentan algo a, la, y nadie a, da, a los productos y, de primera necesidad Y, y ahí bien, va suave Ya y la reacción de los choferes dominicanos Ya el dólar ya a 49 Casi en a 49 y pico el dólar por uno Como votamos a Hipólito tranquilo, igualito tranquilo. Así no lo hemos pasado lo más bien, aplaudir Qué bueno. pena en el orden nacional es preocupante que tengamos episodios como el de Cotuí, que se racte una persona para hacer cobro compulsivo y cobro que no tienen nada que ver con la persona, porque el que debe es un hermano, entonces no puede el hermano pagar por el, por el hermano, sino que las cosas son por intuito persona. Solo tú eres responsable de tus actos. Pero a eso es un buen ejemplo, Francis, de lo que pasa en ese mundo. Ahí no hay respeto por la familia. Si él ¿En debe, mundo? en el mundo de, bajo de la droga, ¿verdad? En, en eso... Pero, es. bueno. Mira, en Filadelfia, Vamos a pensar que es una deuda normal. <risa> en Filadelfia, eh, eh, su hermano, supuestamente lo que dice el parte policial, eh, tiene, de, tuvo o tiene una deuda eh, De asunto de droga Él estuvo raptado un tiempo Dice el parte policial Y ahora entonces como él no ha terminado De pagar o no ha pagado raptan a la hermana Mira qué bueno. conexión Y con y contrasta eso con lo que dijo El jefe de antipandilla Que salió eh, Hace dos semanas en la portada Grande del listín diario Eh, eh Gangas o pandillas se extinguen en República Dominicana ¿Qué ustedes creen que esos tres individuos pertenezcan a una cinco banda? Cinco eran Cinco uh -huh. ¿O son cinco sacerdotes? Bueno, ya Kaira Pérez Ortega tuvo la suerte de ser rescatada a tiempo Que no perdió su vida en esta situación, uh -huh. gracias a Dios Que la policía actuó rápido porque cuando ella quiere como que actúa rápido En otros casos uno ve la lentitud y uno no sabe ni entiende por qué Pero hay otros como que motivan más a la policía, enhorabuena. Ojalá eh, y actúe así siempre en todos los casos, porque la justicia, la investigación, la rapidez, debe ser un elemento eh, fundamental en cada uno los de los Pero los individuos se le les ve la cara. Sí, eh, o ella, sea que son fáciles de, de buscar. Ella fue torturada. El director de el Regional Cibao, su coronel José Claudio Poch Valdés, dijo anoche que manejan hipótesis de secuestro de la empresaria por la supuesta deuda que tiene la mujer. Eso dijo él, en ningún momento habló de deuda del hermano. Vamos a esperar, sin embargo, a finalizar la investigación, porque ahí hay cosas que no, que no están muy claras, uh -huh. por supuesto, y que eh, el... Pero en el parte el noticioso formato... apareció diciendo que era el hermano. Entonces, pero dice el director regional, según el periódico El Día, Claudio, José Claudio Poche Valdés, de, del Cibao Sur, coronel, que era una deuda de ella, no del hermano. Pro, Vamos a, esperar a, a, producción, que, a producción A producción que investido. pueda poner el audio donde él expresa eh, eh, la deuda del hermano. Es una nota de la 9 y 47. Sí, a producción, porque lo dice el mismo eh, relacionado al público de la policía, lo expresa ahí, eh, en el audio que aparece. La Entonces la, tienen que Las declaraciones. Sí, pero el problema no soy yo, es que no, no, tienen no, ellos sé. que ponerse de acuerdo porque estoy citando la fuente que da el dato. Sí, sí, sí.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 Bueno, preocupa mucho que un coronel diga una cosa y que el vocero diga otra, es peor el asunto, sí, sí. es peor, porque la policía tiene que ponerse de acuerdo en el discurso que va a emitir, no pueden decir que de repente, que la deuda es del hermano y que en, y que en otra nota digan que la deuda es de ella. Ahora, independientemente de cualquiera de los dos sea, ella está involucrada o ha sido objeto, o utilizada como carnada para cobrar, una locura. Pero eso no es la primera vez que lo vamos a ver, ni lo hemos visto, si eso, es, eso es parte ya eh, común, denominador, un elemento más que se ve en este, en este mundo, como dice Fulvio, en el mundo de las drogas. Utilizar a la familia, donde la familia no vale nada, donde muy fácil te matan hasta tus propios padres delante de ti por una deuda que tú hayas tenido o que haya dejado. Eh, que te ha, que te haya robado algún dinero de ese modo sí, Así es que por... son muchos los elementos que se ven pero es penoso que el vocero diga una cosa y que el coronel diga otra sí Exacto. por otra parte hay eh, continúa la huelga de, de la ADP hay huelga también en Bonao en, en la provincia de Bonao en el pueblo de Bonao hay una huelga y esta huelga que tiene el ADP aquí Provincia Hermana Mirabal y Provincia Duarte. Hoy los profesores van a estar, o ya están, en Chiringo, en apoyo al director que fue eh, expulsado, cancelado, del Ministerio de Educación. Eh, están allá en protesta. Ustedes escucharon eh, lo que dice la población, lo que dice la asociación de padres y lo que dicen también los profesores. Ellos exigen eh, respeto, ellos exigen investigación, ellos exigen mejores condiciones en, las, en los planteles escolares y también exigen los recursos para eh, lo que es la administración en sí de cada uno de los planteles y que se concluyan algunas escuelas a nivel de la región. Bueno, declaraciones del presidente de la ADP, de acá, William Hernández, al periódico El Jaya ha hecho una denuncia gravísima en el día de ayer. Sí. Dice que obligan a los empleados a pronunciarse contra la convocatoria de paralización de docencia. ¿Quién atribuye esto? Al MINER que está obligando supuestamente a los empleados del distrito educativo aquí de la regional, de los distritos, los 10 que componen la regional, a opinar y a dar declaraciones en contra de la paralización esto esta presión, mecanismo de presión no pensaba que ya eso había pasado en los tiempos de Balaguer y de Trujillo pero parece ser que están todos los días más a la orden del día uh -huh. él lo dijo en rueda de prensa dijo además eh, maestro William que la educación acá en San Francisco de Macorís está muy, muy eh, en una situación en un cuadro muy lamentable así es que paralización desde hoy martes, miércoles y jueves. Esto ustedes lo vieron también las opiniones de la gente en la calle, rechazando totalmente, porque entienden de que los estudiantes son los mayores perjudicados, todo el mundo lo sabe, ellos son los mayores perjudicados. Algún día tendrán que cambiar el método y luchar conjuntamente con la docencia, exigir todas sus reivindicaciones que son justas, pero con docencia, para no afectar la calidad de los niños, porque mientras menos horas de docencia se imparte, pues no hay forma de que ellos salgan bien nutridos del pan de la enseñanza que van a buscar a la escuela. La persona que nos está llamando en el WhatsApp, por favor que nos escriba, que nos podemos tomar llamada desde este número, o nos llame al 725-0505 si es sobre el tema. Mira, Raquel y Fulvio sí que es preocupante porque a decir de nuestra revolución educativa, existan tantos y de las, de las divinas, de los divinos reclamos, cuando uno cree que según lo que vemos en publicidad, se ha cubierto el territorio nacional de escuelas, de útiles, de butacas, de formación de los maestros, y de lo que es garantía del debido proceso en el caso, que se nos ocupa aquí en la provincia de Duarte por el despido de un director, por las razones que ya son expuestas. Pero de ahí hemos visto también la reacción de las asociaciones de padres, de, de amigos, padres amigos de la escuela y dice de la William que la están utilizando también. Y vemos que caen precisamente a buscar una especie de contrapeso y de reproche social para que no se reclame, ahí yo estoy en desacuerdo con el ministerio. Eso es lo que está buscando. Porque si nos siguen callando, ¿quién hablará por nosotros? Si sí. nos siguen callando, ellos van a lograr establecer un sistema totalitario. Señores, están caminando y haciendo cosas que deja mucho que pensar. En todos los estamentos Parece ser sí. que es una corriente De dirección Francis, por otra parte Por fin Inapa Sí, dio las explicaciones, explicaciones Pero Habló. una explicación es muy interesante ¿Cuál tú? <ríe> por paneles de energía sí, no Por lo explicó. suites y cosas Yo tuve la oportunidad de ir Oye, personalmente me, ¿Inapa da pena entonces, Francis? Ahora, yo sí le hice la pregunta No hay, no hay ni siquiera Quien repare un panel desde yo día, yo eh. le hice la pregunta, a César, ahora yo quiero que me expliquen de dónde traen el agua los camioneros que dan un servicio cuando hay crisis, la si la traen de la luna uh -huh. o de otro pueblo. Y sí, se me rió, porque sé que, que fue sarcástica la pregunta, pero, pero tenemos que dar respuesta. Y ahí me explica que esos paneles tienen incluso un área con aire acondicionado porque... Se la, el calentamiento lo hace disparar. Sí, lo hace disparar. Vamos a recibir una llamada antes de irnos a la pausa. Buenos bueno, días. Bien. Sí, buenos días. Buen día. Hola, hola. Sí, refiriéndome al caso de los profesores. Sí. sí. Ya a esas personas no se le pueden llamar profesores, ni a la ADP, ADP. Oh. Esa gente lo que hay que llamarle asesino. Ay. Claro, porque a pesar que le, le niegan el, el, el pan de la enseñanza a nuestros hijos, también no, no le quitan la vida, con en relación al caso de Villarriba que murió esa niña, esa no. niña no la mató ese vehículo, esa niña no. No la mató el ADP. Bueno, usted se excede ahí porque, óigame, claro, ahí claro, nadie puede, usted no tiene, no, no, no, escúseme, escúseme, usted se excede y se y se une, que usted esté de desacuerdo, como yo estoy en desacuerdo que no reciban clases, Estoy en desacuerdo, pero usted no puede decir, asegurar Francis, que esa niña... No, no, escúcheme a usted, a mí, porque usted venir a usar un Permíteme, medio para decir míde, que no, lo mató cuando hubo un accidente. Yo no estoy defendiendo al, al, al director en per se, pero, pero no, debemos no, ser justos. Francis, si ellos nos mandan, oiga, si, si ellos nos mandan a que retiren esos niños, esa niña no, no, no fallece, a que se consiente, Francis, ¿quién no le devuelve esa niña a esos padres? Si usted no se hubiese ca... si usted se hubiese mantenido parado, no se cae, no tropieza. Es lo mismo. No, no, no, la vida, no, no, no. Usted no puede utilizar un medio para asegurar que aquí Bueno. Está bien. Yo estoy en desacuerdo con usted. Ahí no, ahí no estamos de acuerdo. Perfectamente y lo respeto y yo quiero que usted respete, porque usted no puede asegurar que la muerte de la niña cuando la produjo una ambulancia en movimiento. Por una salida de la porque niña. Ellos lo porque ellos mandaron, bueno. porque ellos mandaron, que despacharan los niños. Bueno. Entonces, los profesores no se pueden acoger en un 100% a lo que le diga la DPA, que están dando clases, que los muchachos, así vamos a tirar a esos niños a la calle, que ni siquiera llamaron los padres de esa niña para entregar. Así vida. usted lo puede decir, pero no que lo mató el, el director, por favor. Estoy de acuerdo, ahí son, son culpables también. Bueno. Pase buen día. Buen día. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Samuel Ortega de La Piña del Jaya. Dice, Samuel, buen día, Francis y demás, con relación a la nueva fiscal titular de la ciudad de San Francisco de Macorís, creemos plenamente que Samili tiene la capacidad como para dirigir dicha fiscalía, mi humilde opinión. ¿Cómo? Es Samuel Ortega, dice que Samili tiene capacidad para dirigir la fiscalía, la, de la San... del el caso local San Francisco. Ah, no, eso es claro. Eduardo Hernández de Jobo Bonito dice, hey, buenos días a ese que gran entretenimiento de noticias. Y actualidad de este gran espacio de mañana. Hoy quiero preguntarme y quiero decirle esto al director de Medio Ambiente del Ayuntamiento. ¿Qué opina? Hoy hay. Es el de las, ¿qué? <ríe> motonetas <ríe> recogiendo, recogiendo basura en nuestras calles <ríe> municipales. Eso de eso pueblo macorizano. Dime, Fulvio, ¿qué tú opinas? Ya rompieron el contrato con móvil, soluciones que ya le compró cuatro motonetas para los desperdicios sólidos. Dice él que es un maldito chiste. Esa es la opinión de Eduard Hernández, el número que termina 6642, Dios mío, y así iniciamos el año, comienzan las huelgas, ¿cómo será el transcurso? Pregunto yo, dice esa persona, el número que termina en 1836, manda esta foto, quiere que le feliciten a la princesa Dagna Esther, que hoy está de fiesta de cumpleaños, cumple cinco añitos de parte de su madre y su abuela, bendiciones para ella, felicidades para Dagna. Roberto Johnson desde Las Terrenas manda el mira qué mensaje, bella, ya ¿no? mira. una princesa y detrás, esas luces, espectacular. Sí. Jeremías, el mensaje de Jeremías 33.6 nos manda Roberto Johnson desde Las Terrenas, gracias Roberto. Jacqueline del Carmen, sector Semaní de acá de San Francisco, manda la foto de este joven para que se lo feliciten. Se llama Domingo, dice Domingo Martes, mira eso. Dos domingo, de, martes, dos días, días a la, dos días de la semana Dos días de la semana, debió dejarnos sí. a algo, a la, acogió dos días para él esta fiesta de cumpleaños de parte de Jacqueline Blanco, así que felicidades domingo y a, domingo martes Está bien eso, <ríe> gustó. Bueno, felicidades a domingo, Francisco García de Pimentel escribe, dice buenos días, dar la bienvenida a la familia Hernández A esta preciosa niña que lleva por nombre Enma de parte de su abuelo Francisco García de Pimentel así que bienvenida a Emma Dios que bendiga. sea una niña de bien que Dios te bendiga Federico Orojas desde Ostos dice Federico hola de mañana, buenos días Francis Fulvo Raquel, el blindaje de los funcionarios del PLD fue algo bien planificado desde el financiamiento de la campaña de los diputados y senadores por parte del gobierno de Odebrecht para controlar la justicia es la opinión de Federico Domingo Hernández de Ciro Elillo, buenos días Oye, dice él que José Manuel en el 12 puso la hora en la esquina de la TV, faltan ustedes Gracias por la sugerencia, América desde Castillo Nos manda una postal de buenos días Y dice que da pena ese señor que llamó bueno. Es la opinión de América desde sí, el porque uno puede uno Castillo Estamos en desacuerdo que sean tantas horas por la, pero no asegurar no, no que la en este, muerte. Y en este caso que no se ha investigado nada. Que no se ha investigado nada porque bueno, el debido proceso no se ha llevado. Nos vamos a la pausa. Y retornamos con más de una vez.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento especial de nuestro programa, es la conversación con actores de primer orden. Hoy nos visita, tiene el honor de, de conversar con nosotros nueva vez, nosotros con él, sobre todo el director del hospital de acá de San Francisco de Macorís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 va a quedar en un estado eh, de dos meses de negativo salario. en cuanto al en Doctor, cuanto al ahí va mi pregunta. Si llega un paciente con estas condiciones que tiene que dar un copago sí. y no lo tiene, ¿qué hace el hospital? No es que el hospital no lo va a cobrar el copago. No lo va o sea, a el cobrar. hospital no, no. se va a basar fundamentalmente en, en, en, el lo, 80%, en, lo en lo que está establecido. Exacto. Y que, porque, vuelvo, insisto, es el por qué la gente va al hospital.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 hay 20 pesos que se le carga a, ah, al usuario. Al usuario. Ya. El otro 80 lo asume la aseguradora. Que en ese, el caso de ustedes, como hospital, el copago no, no existe. Solamente, solamente, pero sí, ya por primera vez se va a recibir el dinero que las prestadoras deben de pagar, de las eh, se deben pagar. Fíjate, eh, lo que decía al inicio, las prestadoras eh, se estaban <coughs> ahorrando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 que el, el mediante facturación tú puedo tener recursos para seguir. En eh, sus estimaciones, doctor, ¿cuánto estima que podría recaudar el hospital eh, proveniente de los seguros, de las aires Si es proveniente a través de las aseguradoras privadas, yo pretendo, eh, nuestra institución pretende como equipo, poder eh, vender venderle a la ciudadanía la seguridad de nuestros servicios y quizás en un primer año nosotros podamos tener un incremento de eh, uno, un millón a 1.5 millones de pesos.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 ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y, gana y la cooperativa Vega Real, grande y confiable, la marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Compromiso. Dios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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana, aquí estamos, agradeciendo Gracias. a Dios la oportunidad que ustedes nos dan de comunicarnos con ustedes. Y recordarles que la farmacia San Rafael está de aniversario, está celebrando su 50 aniversario y está tirando la casa por la ventana con este motivo. Por cada mil pesos de compra por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta, una TV Smart y una nevera.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 En el departamento de escolar en esta temporada Encuentra todo lo que necesita Para enviar a sus hijos a la escuela Bien representado Supermercado Almanzar Aceptamos tarjeta Solidaridad Calle principal 34A Las Guarnas Si quiere verte bien Y sentirte bien Cuidando tus ojos Óptica máxima visión right. Solo marca, solo prestigio Debes de visitar a Óptica máxima visión Ahí Tú encuentras todas las monturas que se acomodan a tu contorno facial de todos los colores. Lentes de primerísima calidad con los cristales de última generación. Atenciones especializadas, chequeo gratis de la vista en óptica máxima visión te prestamos. Todas las atenciones. Calle Castillo, Esquina la Cruz, en el teléfono 588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Necesitas vender tu casa, apartamento, local, comercial o solar. Pero has pasado muchos meses sin lograr el éxito. Ya es tiempo de que eso cambie. Ven a la Feria de la Vivienda Remax, con el auspicio del Banco Popular... Agiliza la venta de tu propiedad aprovechando las múltiples facilidades de feria, que además incluye la rifa de un carro cero kilómetro, Kia Picanto 2018. Llama ahora y síguenos en nuestras redes sociales. Vender tu propiedad nunca fue tan fácil. Riva óptimo, garantía de inversión para toda la vida. Estamos en la Plaza Caribbean, segundo nivel. Visite un agente de RIMAX. Él sabe de la negociación inmobiliaria y te lleva ese Kia Picanto 2018 por esta temporada de feria. Vamos a RIMAX óptimo. Bueno, en el WhatsApp nos escribe nuestro amable televidente, el número que termina es 7041, previo vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Los tres. Buenos días. días. Buenas posiciones lo hacen. Ay, gracias. Oye, quiero decirle algo. El, el señor director es una bella persona, tiene muy buenas intenciones de ayudar a, a los pacientes del hospital. Sí. Pero es deprimente, sinceramente, estar internado allá. Y, es, sinceramente, es una diferencia del cielo a la tierra. Lo privado al hospital, aunque el director tenga muy buenas intenciones, tanto en emergencia como en el internamiento, hay. Esta enfermera y doctores que se creen con un trojillo Sinceramente yo lo digo porque lo he vivido ya. Muchísimas gracias que a la parte Eso la es doctora. importante Que nos no den Los las distintos aspectos bueno, Pero ahí está se la hace la un gran esfuerzo así Y es. el hospital debe de, de Alcanzar los niveles de satisfacción Para todos nosotros Porque es nuestro así es los Y todavía estamos esperando El hospital regional Eso será para eso la campaña proceso. del 20% un Picasso No, van cuatro Será en ese año el Picasso ¿Tú sí, te fijas que, claro que sí. en este mes que, que, que ha transcurrido El presidente dio Picassos repetidos Que ya se habían dado en el pasado No, a este no lo han traído Al Pero en el país en sí el, se ha dado Hay en otro en contacto el, Vamos no a escucharlo, buenos días. días Buenos días ¿A dónde? No te puede poner. ¿Dónde en queda? Cuesta Blanca ¿Dónde queda? Eh, ah esa eh, es la, la salida Jaya ah, para allá Sí, Hay por ahí. sí puesta, debemos de tener cuidado La autoridad municipal <coughs> debe tener mucho cuidado al otorgar uso de suelo Porque realmente el ayuntamiento no autoriza a la venta de, o al expendio y venta de combustible Pero sí es el responsable de tener la lógica en qué lugar es viable y en qué lugar no bueno, en el WhatsApp nos escribe el número que termina en 7041, nos saluda, nos pregunta cómo estamos todos. Adiós, la eh, Dice que se llama Modesta, saludo, estamos bien, gracias a Dios. América desde el municipio Castillo, mi opinión es que los profesores no pueden salir a entregar cada alumno a sus padres. Ese señor que vaya a cada una de las escuelas, que le aseguro que no dura ni media hora, en ese lugar se cansa eh, de su hijo y cree que los profesores tienen que cuidarle los hijos. La situación es diferente eh, señora América, es diferente porque fue que retiraron antes de tiempo sin avisarle a los padres Nelson Abreu manda la foto de la nueva fiscal Smiley Rodríguez ahí está la jovencita Smiley, María Paulino por favor pregúntenle al señor que ¿por qué el personal del hospital tratan tan mal a las personas que van allá que somos personas humildes, buscando un servicio no somos animales, dice María Paulino o parece ser bueno, que hay que tocarle la, la, la parte humana la parte humana ingeniero darío guzmán buenas sector, atenciones hay que darle un sector curso. hermanas Mirabal, dice el ingeniero darío guzmán buenos días no estoy de acuerdo con el director el director es culpable de la muerte de la niña pero sí me parece que hubo negligencia Ahora tanto sí. por parte del centro como la adp pues debió emitir ¿Es de debió tomar? emitirse una circular a los padres sí. anunciando la hora del retiro Dice que en el hospital tiene actualmente muy buena seguridad Que el, lo que necesitamos es que los usuarios de servicios que ellos ofrecen Muestren mayor educación y respeto al personal Somos médico. nosotros lo que debemos Así de comportarnos es, Gracias por tu mm. opinión Otro contacto, buenos días Buenos, buenos días, días. Buenos días. Buen Buen día. Día. Adelante Muy bien usted, cuéntenos ah, Estamos bien, gracias a Dios eh, Yo estoy llamando para decirle con referente a lo que decía el, el doctor, con el hospital, ¿sabes? ellos dicen que hay de todo, pero ¿qué pasa? Son los mismos médicos, los del hospital, que los de la clínica. Sí. Pero en el servicio, ¿no? Uh -huh. Porque en el servicio ellos hacen lo que ellos quieran, Ven a un paciente solo, mientras que en, en la clínica usted va y solicita un médico y un médico viene y lo atiende. Uh -huh. Y con referente a, a los profesores, usted sabe que uno de los males más grandes que tiene este país es que eso está manipulado. ¿En qué sentido usted diría? Porque los profesores, la mayoría, no, no están, un 20% no están cobrando su dinero de ellos porque ya se lo han prestado la, el mismo monopolio que ellos tienen formado y, lo que les, y una gente que tenga 5 años y 3 años de préstamo digo? que vaya a cobrar va. mil, cuatro 4,000 pesos a los mismos de clase que no da. Es verdad. Buenos días. Buenos días, gracias, gracias, gracias por gracias. su comentario, valioso comentario. Sí. Así es, bueno, sí, sí. es bueno, el hacerle, eh, como la gana, la devoción Sí La parte de devoción quita la gana de rezar Vámonos pues, bueno, con una tertulia hay un tema local ¿Sí? que Francis va a tocar eh, Importantísimo que hay que actualizar Ahí salimos y los yo tres yo quiero hacer primero un comentario Así es, sin nada no, eh, En la parte de los minutos de mi, de mi comentario eh, Recuerden ustedes, la semana pasada toqué un tema y lo voy a actualizar ahora El tema del caso de la violencia eh, de género, los feminicidios, cómo están en aumento ya aquí se habla de 36, hay cifras que hablan de 36, hay otras que hablan de más. Depende de quién la dé. Y mira la qué Procuraduría okay. o las ONG o las que hacen las mediciones. Mira qué nefasta eso? noticia. En Estados Unidos una que fue golpeada por un dominicano o sea. muere. Uh -huh. Y otra también por otro dominicano en España también muere. Uh -huh. Ahora recientemente. Así es. Y bueno, Ay, y quiero actualizar el tema antes de pasar a otro comentario porque eh, en la semana pasada, recuerden muy bien que hicimos, creo que fue el jueves uh -huh. que toqué el tema y, to y hablamos del caso más sonoro en esta, en estos días, por la, los elementos que conllevan, porque es extranjera, es rumana y porque los medios de comunicación se posicionan y logran opinión pública ciertos casos más que otros. Eh, pero el, el feminicidio está afectando a cientos y cientos de mujeres cada año aquí en República Dominicana eh, ante la mirada indiferente de las autoridades que ejecutan algunos planes de acción muy tímidos que todavía no dan resultados. Nos falta mucho por educar a una convivencia pacífica de entre hombres y mujeres, hacer entender de que nadie es propiedad de nadie, ni una mujer de un hombre, ni mucho menos un hombre de una mujer, y respetar sobre todo los derechos de ambos a cuando terminan una relación. Son múltiples los factores que se dan en este sentido y que eh, nos están dando la triste estadística de la muerte cada año. Pues el caso más sonado, Andrea Celea, la rumana, que cayó de un octavo piso de un hotel en Santo Domingo, demasiado sonado por, ya le decía los elementos, una extranjera, también la, la circunstancia, caer de un octavo piso, la relación que se había dado de ella y el, y el Villanueva, y el Gabriel, el, la pareja de ella, era una relación tortuosa según los familiares y los audios que salieron a flote nueva de, después de haber ocurrido el hecho. A raíz de esto, todo el mundo ha tenido que hablar del tema, eh, tema obligado. Una comunicadora, soy la Luna, hizo un análisis interesante, lo pueden buscar luego y escucharlo en YouTube, te pone Soy la Luna, su canal, solo para mujeres, en su programa radial y encontrarás en las redes sociales lo que dijo, entre 12 20 minutos, algo así que tocó el tema. Ella explicó de manera médica inclusive, porque es psicóloga, la relación y el ciclo de violencia que se da en el seno de una familia. Lo explicó con toda la verdad y se quejó, sobre todo de que los medios de, comunica, de comunicación se parcializan más por un tema que por otro. Yo aquí la semana pasada igual lo dije. O sea, en Andrea, en Emily tenemos que ver a todas las que mueren por este hecho en, por, en manos de su pareja, que la entiende y la ve como propiedad y le arrancan la vida de una forma muy burda, muy cruel sin pensar que vienen de una mujer, ni que tienen mamá, ni que tienen hija, ni nada, no le importa nada, simplemente acabar con la vida del otro. Es un tema doloroso, preocupante y, y profundo que se que, que hay que enfrentarlo de manera responsable y todos los sectores hablar de ello, de, sobre todo para fomentar la educación y el respeto. Pues ella abordaba también, y fue mi posición aquí, ¿Por qué nosotros somos tan sectorizamos más un caso sonoro porque sea un extranjero, mientras que a diario viven mujeres y nadie habla de ellas y reclaman justicia? Ella no dijo nada malo, Soy la Luna dijo una gran realidad, los medios de comunicación se parcializan, se parcializan y, te, y hablaba yo en aquella ocasión, recuerda muchachos del complejo, Huacanagarís, sí, sí. que de, tenemos República Dominicana de que hay que abordar y colocar hashtags, de hecho, inclusive en temas internacionales, de una vez vemos en las redes sociales como todo el mundo cambia el perfil, pone las banderas de los países cuando ocurre una desgracia. Eh, eh, recuerden ustedes en la, re, en la revista de sátira, eh, todo el mundo de una vez colocó, yo soy esto, yo solo, y comienzan y se vuelve como cadena y se vuelve viral los hashtags y la supuesta solidaridad que la, más es por moda. ...que por razón... Pero entonces cuando ametrallan, cuando mueren muchísima gente en otros países eh, por la guerra, nadie nadie coloca la bandera de ese país en reclamo de los muertos eh, infantiles o no, lo que no tienen absolutamente nada de culpa con ellos. O sea, quiero y traigo y concateno cada uno de estos elementos para decir que ponemos los temas por moda, no por sentido, no por razón. Entonces eso nos pasa en algunos, en algunos aspectos. Aquí nadie justifica la muerte ni el aplauso por nunca en la vida, nadie que tenga sentido eh, de dos dedos de frente y sentido de razón crítico tenemos que pelear contra el feminicidio en el sentido del contrarrestar y formar a una sociedad sobre todo en valores donde se respeten el derecho principal, el derecho a la vida entonces, pero todos los temas deben preocuparnos, no uno ni aquel porque se han sonado sino todos de igual magnitud pues a Soy la Luna la acabaron todo el fin de semana Acabaron con ella en las redes sociales y los programas de televisión, ciertos destacados también comunicadores, y ella tuvo que pedir una disculpa pública si sus palabras eh, habían afectado la sensibilidad de esto sector. Pero Soila no dijo nada raro, ni ni antiético, ni se burló de los familiares. Ahora, ella destacó un elemento que ella era, que es amiga de la madre de Villamán, de, André, de Gabriel, que es amiga. El hecho de que sea amiga no le quita amor, no quita conocimiento, la razón sí. de que reconociera la situación que estaban viviendo ellos y que salió a la luz, que salió a flote. Hay un drama que afecta a dos familias en este último caso y, y que hay que solicitar la justicia, hay que pedir justicia. Lo más reciente en y que arrastra en, en al dolor de nacional una vigilia que supuesto. aquí se esté aumentando y se incremente este problema. Así es. Entonces, seamos menos sectorizados por uno caso y por otro, que todos tienen que darnos, el preocuparnos de igual magnitud, da, eh, nos duele muchísimo el hecho de que cada vez en las noticias sean titulares, hombre mata a mujer y que luego le coloquen eh, el apellido de que por celo, por amor y eso por eso nadie mata búsquenle otra razón, pero esa no es actualizando este tema y dándome eh, pena, sobre todo mucha pena que eh, tengamos que entrarle como decimos un buen dominicano, como la conga, un comunicador porque exprese la verdad de un asunto. O sea, que tenemos que estar todos como monos, seguir la corriente y utilizar hashtag y hacer virales temas porque están a la moda. Pero por María, por Josefa, por la otra que aparecieron en el, cuando estaban buscando a Emily cuántas aparecieron. Como tres, Como tres. asesinadas tres, tres, y una, cinco, y una de un caso horroroso también que le habían incendiado sí, la cabeza. La le prendieron, le fuego. prendieron fuego. Entonces por todas ellas hay que utilizar hashtag también, hay que solicitar justicia, no por una ni por la otra. Con esto quise sí. actualizar este tema. En el caso de la ayuntamiento... Mira, Vamos tengo en mis manos lo que nadie ha presentado, <risa> incluyendo el propio ayuntamiento pero le pedí a nuestro buen amigo y periodista David Díaz que si era posible tener a mano la rendición de cuentas, porque una condición que debe de tener el administrador en momentos que su propio discurso, me refiero al, al discurso de Alex Díaz, el alcalde de San Francisco de Macorís, hace mucho énfasis en la transparencia. Y el primer acto de transparencia es el que indica cada 16 la rendición de cuentas. Que por una razón u otra, sin explicaciones, que yo, la verdad, parece ser que tuvieron dificultad en el que debió de eh, entregarles esa parte a la sociedad para que uno pudiera evaluar. Yo lo que tengo aquí es, como parece ser el discurso que utilizó el alcalde, lo que fue refiriendo, y rápidamente le pude evaluar y a mí me apenó que al alcalde lo pusieran a decir todo lo que dijo ahí. O sea, que no fue el que lo hizo. Bueno, realmente hay un equipo que trabaja sí. y es el que puede diseñar, diseñar una presentación de rendición de cuenta, no un discurso... Y le dan los elementos. ¿cómo? No un discurso no. per se de, de, de, de alabanza y gloria. Muy bien. Pero a mí me preocupa y se lo señalo al alcalde de que debe de ser él quien evalúe la condición de presentación de esas transparencias que dice tener él. Objeto, en la página 4, que se haya basado tanto en la ley del plan de desarrollo, cuando la ley que lo instaura él y le da a la facultad es la ley 176, que él como visión de desarrollo asuma, o le dé continuidad a lo que asumió por ley 1.12 del Plan de Desarrollo, es otra cosa. Pero me preocupa que no se sujeten a la ley municipal, que es la que indica para poder hacerlo bien. Logrado nuestro primer año objetivo de, de, de asegurarnos a usted el 16 de agosto, pasado este mismo escenario que teniendo y conforme el Consejo de Desarrollo, está sustituyendo el Consejo de Desarrollo... El Consejo de Regidores por el Consejo de Desarrollo bueno. Ese no le va a llevar a usted a ningún lado no, no, no puede ser. Míralo, te lo digo Logrando en nuestro primer año este objetivo Le aseguramos a usted el 16 de agosto del año pasado En este mismo escenario Que teniendo conformado nuestro Consejo de Desarrollo Ya el Estado Dominicano estaba comprometido con la ley 101 Claro, es el Estado el que promueve la ley Estratégico al colocar nuestro municipio, nuestro municipio y nuestra provincia en el presupuesto de cada año. Los presupuestos de cada año lo da la ley 166, desde que se formaron en esa condición de autónomos, porque es a través de esa ley. La ley de desarrollo nos da proyectos y nos incluyen proyectos, pero debe de basarse en la municipalidad. Y eso refleja el grado de desconocimiento que existe en el equipo que formateó esto. Y a mí me preocupa y por eso salen las cosas como salen. La ley 166. Entonces, alcalde, ojo con esto. Señáleme aquí. Porque son mis letras las que están al lado. En una serie de aspectos que yo le pongo positivo, positivo, positivo, positivo. positivo. Estoy reconociendo cosas positivas. Ahora bien, ¿qué me preocupa? Miren la cantidad de hojas. ¿Es de la mitad de la cosa? No, no. ¿Te preocupa la mitad? ¿no? Pero miren Pero la mitad. O, o sí, un poquito más de la más mitad. Más de la mitad. Miren la cantidad de hojas que el alcalde señala el departamento de tránsito, porque yo sé que Canel está al lado del alcalde y es el que le promueve todas estas cosas. El único departamento que ha trabajado. Tránsito. es tránsito según el discurso y después que habla de las obras que él como alcalde está llevando a cabo, se está dejando utilizar al alcalde mírelo nada más habla de obra de, de pintura de la compra que hizo Canela de la grúa y de la máquina a mí me preocupa eso mire, mire la cantidad el discurso, en la rendición de cuentas, nada más habla de de tránsito Felicitamos a Canela ¿Usted no sabe si Canela tiene aspiraciones para el 20? Parece que va a ser síndico Fel Felicitamos a Canela Que tiene la astucia de hacer Una evaluación Pero debe ser consciente Que la alcaldía realiza Y que esto Más que rendición de cuenta Es el diseño y presentación De la realización de un solo departamento Y planeamiento urbano ¿En qué hay esa norma? Catastro municipal, y lo más importante que quiero saber es, de una rendición de cuentas, ¿qué ha hecho Gerencia Financiera? No está en el discurso. Yo no lo veo. Después se diseña y se entrega las obras que se están realizando, obras públicas y presupuesto participativo, reparación de calles, pero yo le voy a dar más seguimiento y lo voy a, a desglosar. Es una observación primaria que hago para seguir este tema mañana en, mi, en, en nuestro tema, que lo vamos a hacer tertulia también. Pero quizás te pusieron el material en el CD porque fueron sectorizados también, le mandaron el informe a algunos. Bueno, bueno tú, porque se lo pediste? Bueno. Se supone que el informe debe llegarle a todos. A Así todos los andamos en San Francisco no Macorís. Yo quiero que me lo expliquen más detallado. Así es. Se nos acaba el tiempo por hoy, señores. Agradeciéndoles a ustedes, como siempre, la fidelidad, la compañía. Esperamos contar con ella mañana. Buenos días.